Yo voy a dar inicio entonces, eh, con permiso de ustedes, a todo lo que es eh, la parte de la grabación para que... Ah, bueno, ya aquí ya está iniciado, para que podamos tener entonces como consulta. Muy bien. Los temas entonces que vamos a estar trabajando eh, en el webinar de hoy tienen que ver directamente con la creación de grupos de forma automática y también con eh, los procesos de agregar o eliminar usuarios en los diferentes grupos o también agregar o eliminar eh, grupos respectivamente. Y adicionar, vamos entonces a estar trabajando de la, de, de, en, sobre la herramienta de elección de grupos, sobre la entrega de actividades por grupo, bien sea por tarea y por pues ¿okay? bueno, De igual manera, eh, quiero entonces invitarlos para que en el próximo webinar eh, ustedes puedan eh, asistir a la generación, eh, de interacción comunicativa a través del trabajo en equipos en las aulas de mariacano virtual ¿esto con qué fin? con el fin de que ustedes entonces también puedan eh, identificar aquellas herramientas aquellos recursos, actividades que nos permiten y nos facilitan esa comunicación a través del trabajo en equipo se va a llevar a cabo entonces el próximo martes 21 de septiembre de 6 a 8 y el próximo viernes 24 de septiembre de 10 a 12 y esta misma capacitación va a estar entonces eh, orientándose nuevamente el viernes 17 de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Como ustedes bien saben, entonces, eh, este webinar va a ayudarles a ustedes tanto a fortalecer todos los temas y conocimientos del manejo de la, de la obra mariacana y también la asistencia, eh, pues, obviamente, eh, ustedes que la van a estar llevando a cabo de forma constante le va a permitir certificarse al final. ¿Ok? Bueno. Así que entonces, profes, eh, no siendo más, ya entonces daré inicio a este proceso. Deme en un momento, yo aquí minimizo esta ventana. Y entonces vamos a pasar a esta aula. Bueno. Eh, como ustedes bien saben, nosotros hemos venido trabajando desde Mariacano Virtual en la integración de diferentes recursos que le permitan a cada uno de ustedes poder trabajar y tener una mayor agilidad y sencillez eh, en el momento de orientar sus recursos, en el momento de realizar, eh, implementar sus recursos en plataforma, implementar sus actividades y también al momento entonces de hacer todo el proceso de la gestión académica, como es la, el proceso de la enseñanza, pero también el proceso de la revisión, retroalimentación y calificación de las diferentes actividades. Y obviamente uno de estos eh, digamos recursos que se utilizan muchísimo en la educación virtual, digital o mediada por tecnología, eh, tiene que ver con el trabajo colaborativo. Entonces, en Comunicándome, por lo general todos ustedes van a encontrar en esta pestaña este, esta nueva herramienta, que se llama Equipos para Trabajos. Eh, pues aquí lo tenemos a, así llamado, o también la herramienta eh, elección de grupo, ¿ok? Que esa la vamos a encontrar en nuestro botón, que yo llamo el botón mágico de Moodle, eh, aquí también entonces vamos a encontrar la herramienta de opción de grupo, en caso tal de que la necesitemos ubicar en cualquier otra parte. Por defecto, y dentro de la estructura que hemos venido presentando entonces, eh, en las diferentes aulas de Mariacano, virtual, eh, tenemos entonces equipos de trabajo, bien anteriormente, yo espero que ustedes lo recuerden eh, trabajábamos con otra herramienta diferente que era la herramienta de consulta, lo cual obviamente nos llevaba a realizar muchos más pasos primero había que ajustar el recurso de consulta para asignar el número de estudiantes, luego había que esperar a que los estudiantes se inscribieran a los grupos para proceder a asignarlos en el sistema y otra gran cantidad de pasos pero ahora con esta nueva herramienta, con la integración de esta nueva herramienta, entonces ya lo vamos a hacer en dos pasos. ¿Listo? Bien. Entonces. Tal como nos decía Joana, vamos a iniciar con nuestro primer tema, crear grupos automáticos. En este momento vamos a saber cómo los vamos a crear. Para ello entonces nos vamos a ir a la opción de participantes. Y en la opción de participantes, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic en la opción de grupos, ¿sí? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear los grupos automáticamente. Para ello, una vez ingresamos a grupos, hacemos clic en la opción crear grupos automáticamente. Bien. Tan pronto estamos aquí, vamos entonces a conocer cuáles son eh, esas características de esta herramienta. La primera que tenemos dentro del bloque de las opciones de general es esquema de denominación. Si yo dejo esta arroba, me va a dar entonces, digamos, un esquema por literales, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D. E. O si lo que yo hago es que lo quiero numérico, literal no, sino numérico, entonces lo paso al, al um, símbolo de número o lo que comúnmente pues, conocemos ya como el hashtag. Bien. Bien. Ahora entonces, una vez lo tengo, eh, voy entonces a ir a lo que es la creación automática de grupos basada en, lo dejamos igual en el número de grupos, donde tenemos acá número de grupo, vamos a decir cuántos grupos vamos a crear o cuántos grupos vamos a crear de este grupo. Ahora, aquí simplemente es cuestión, Profe, de que ustedes hagan el cálculo, pero también tengan en cuenta la intencionalidad formativa de esa actividad por grupos que ustedes van a crear. Entonces, haciendo el cálculo, ¿cómo sería? Si yo tengo un grupo de estudiantes, de 25 estudiantes, y yo pues obviamente quiero que la actividad tenga una intencionalidad formativa donde pues, partimos de que todos los estudiantes puedan trabajar y presentarla, entonces yo ya puedo definir de cuántos grupos voy a realizar eh, esa subdivisión, ¿cierto? De los subgrupos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le voy a decir que sean cinco grupos, ya sé que si tengo 25 estudiantes, pues obviamente yo puedo colocar ese límite, decirle a los estudiantes, grupos máximo de 5. ¿sí? Ya entonces los estudiantes van a saber que no nos podemos pasar de ese número. Bien. Luego entonces tenemos eh, la opción de mensajes de grupo. En, las, en mensajes de grupo la vamos a dejar así, tal y cual. Eh, luego venimos al bloque miembros de grupo. ¿sí? Entonces acá en miembros de grupo... Lo que vamos a hacer es eh, que vamos a validar de acá la siguiente información. Tenemos, ¿quiénes son los que van a crear eh, los grupos? Los estudiantes, ¿cierto? Eh, seleccionar miembros del grupo de agrupamiento, ¿cierto? En este caso, eh, yo ya tengo creado, eh, bueno, vamos a darle un nombre primero. Vamos aquí primero al apartarle el nombre. Vamos a crear un nuevo agrupamiento. Es decir, vamos a crear un nuevo agrupamiento en el cual nosotros le digamos, leemos el nombre, dependiendo de lo, que, de lo que, que nosotros queramos crear, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos que sea, eh, que sea por ejemplo, momento uno o grupos, grupos de trabajo del momento uno por decir algo. Momento 1. Ustedes saben que por lo general en nuestras eh, aulas Cano y en nuestras asignaturas eh, se tienen cuatro momentos del proceso de formación. Eso es por lo general, ¿cierto? No es una, una regla eh, estricta. Entonces, yo puedo darle este número, le puedo colocar grupos de trabajo, le puedo dar equipos de trabajo o si yo quiero utilizar grupos de trabajo para el momento uno y voy a crear unos equipos para ese momento o si voy a crear luego otros equipos para otro momento y así sucesivamente, ¿ok? Bueno, y aquí entonces eh, en asignar miembros le voy a decir no asignación. ¿Por qué no asignación y por qué no al azar? Porque yo le voy a permitir al estudiante que elija su grupo, el que él quiera. Ahora, si yo le dijera que fuera al azar, entonces de forma automática el Moodle eh, me los organiza al azar, ¿cierto? La plataforma maracano virtual me los organiza al azar. O si yo quiero que sea alfabéticamente por nombre eh, y apellido, por apellido y nombre, o por número de ID, eh, entonces él lo va a hacer. Pero en este caso nosotros le vamos a decir que no va a tener una asignación porque precisamente lo que estamos buscando es que los estudiantes conformen sus equipos. ¿Listo? Bueno, entonces, miren qué sencillo es. Vine a participantes, en participantes hice clic en la opción de grupos y en grupos hice entonces esta configuración. Miren qué rápido fue. Eh, si quiero que sea literal, por A, por B o por C, grupo A, B, C, dejo la arroba. Eh, la creación automática basada en qué? En número de grupos. Aquí la voy a dejar así, tal y cual, ¿cierto? Eh, luego entonces... Eh, voy a mirar cuál es el número de grupos que quiero crear, en este caso en mi ejemplo voy a utilizar 5 en mensajes de grupo le va a decir que no eh, y aquí lo que único que voy a cambiar es que dejo todos estos campos iguales en el bloque de miembros de grupo, dejo no asignación y aquí en nuevo agrupamiento le digo que sea nuevo sí y le digo entonces cuál es el nombre que yo voy a crear luego entonces voy a hacer clic en la opción visualizar Tan pronto hago clic en la opción visualizar, voy a ver estos grupos. Ah, yo ya vi que están creados, ¿cierto? Antes de darle enviar, por si de pronto tengo que realizar algún tipo de ajuste, ¿sí? Ya veo que entonces, ¿yo cuántos grupos creé? Ah, yo creé cinco grupitos y aquí están. Ahora le voy a decir entonces clic a la opción enviar. Tan pronto le digo clic a la opción enviar, esto es entonces lo que me va a mostrar a mí el... El sistema. Aquí ya tengo entonces estos grupos que fueron creados, ya los creé de forma automática y ya en este momento entonces tengo esta creación de estos grupos. Bien. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Como lo que yo le estoy diciendo a esta actividad que estoy creando y yo lo estoy creando acá en Comunicándome, ¿cierto? Porque aquí es donde tengo este integrado, este recurso de equipos de trabajo. Vengo entonces a equipos de trabajo y aquí me voy a encontrar con que tengo cero respuestas. Paola, ¿y por qué tiene cero respuestas? Claro está que todavía mis estudiantes, ¿cierto? Que son todos estos que están aquí, no han hecho la creación, no han hecho, perdón, la participación en ningún grupo, ¿cierto? Aquí yo tengo pues unos estudiantes ficticios, entonces yo vengo y miro, en el grupo todavía no hay ninguna respuesta. Bien. De aquí, eh, de esta herramienta, yo también puedo entonces realizar acciones con los estudiantes que los puedo, bien sea borrar o yo puedo descargar en Excel este, test, este documento para yo tener un registro local de quiénes son los estudiantes que están en este momento ya por los diferentes grupos. Bueno, ahora entonces, ¿qué hago? Una vez estoy acá en la opción de grupos, vuelvo a la opción de grupos. Voy a seleccionar todos estos grupos y lo que voy a hacer es que voy a, eh, a decirle a cada uno de estos grupos que van a, a realizar, digamos, su activación. O sea, yo voy a realizar la activación de estos, de estos grupos para que los estudiantes puedan llegar y se puedan... Eh, registrar en ellos, ¿cierto? Porque la actividad y lo que nosotros queremos en este momento es que los estudiantes solitos se inscriban entonces a cada uno de los grupos. No los vamos a hacer, digamos, de forma manual. Ahora, si lo quisiéramos hacer entonces de forma manual, es decir, ah, no, Paola, a mí sí me gustaría como mirar a ver cuáles son entonces eh, los estudiantes que yo quiero poner. Voy a tener un grupo de estos que yo los voy a poner de forma manual. Entonces yo aquí le puedo decir, toco este grupo, le puedo decir agregar o quitar usuarios, y desde aquí entonces yo ya puedo venir y elegir los estudiantes, ¿cierto? En caso tal de que yo lo necesite así. Si yo necesito que varios estudiantes estén entonces en ese grupo, esto es lo que yo voy a hacer en este momento, agregar, lo selecciono, le digo agregar, y yo ya tengo seis estudiantes, ¿cierto? En este caso son seis estudiantes que tengo en este grupo. ¿Por qué hice esto así manualmente? Yo lo hice manualmente y le digo regresar a los, a los, al curso para que nosotros podamos ver eh, cómo se puede hacer la visualización de esos grupos de trabajo cuando yo los tengo acá. Bueno, profesor, vuelvo entonces a regresar a participantes y aquí en participantes vuelvo a grupos, los voy a quitar. Así es entonces como yo puedo quitar o agregar estudiantes de forma manual en eh, este contenido. Entonces aquí yo ya le voy a decir que los voy a quitar. Vuelvo y selecciono todos estos estudiantes. Los quito y ya vuelvo. Entonces, ¿qué llevamos hasta el momento? Para crear los grupos, vengo primero y hago este paso. Es el paso de creación de los grupos que lo, lo elijo automáticamente. Ahora, debo de ir y darle entonces a estos grupos, digamos, unos límites. Como por ejemplo, eh, el límite de cuántos grupos son los que yo voy a... Perdón, el número, el número de estudiantes que voy a tener por grupo. Entonces, cuando yo hago esto, simplemente vengo a la opción de editar el recurso de la herramienta de elección de grupo, que en este caso se llama eh, actualización de elección de grupo. Aquí voy a tener el título que yo le di a esa herramienta. Recuerden que por lo general ya en Mariacano Virtual vienen en comunicándome. Aquí lo tengo en equipos para trabajo. Puedo dar una descripción si yo considero que es necesaria para los estudiantes. Por ejemplo, en esta descripción puedo decir cuál es el número máximo de estudiantes. sí, De estudiantes. Bien. Listo. Ahora entonces, ¿qué es lo que tengo? Para configurar esta herramienta voy a ir entonces a ajustes varios. En ajustes varios voy a, val voy a validar la primera opción que es publicar resultados. Aquí lo que yo voy a hacer es que le voy a decir eh, mostrar siempre los resultados a los estudiantes después eh, de que la actividad ¿sí? se ha cerrado. ¿sí? O también puedo decir mostrar los resultados a los estudiantes después de su respuesta. ¿Qué hago aquí? Si yo le digo mostrar los resultados a los estudiantes, mostrar siempre los resultados a los estudiantes después de que la actividad de elección se ha cerrado. Es decir, que hay que esperar a que todos los estudiantes elijan el grupo para que ellos puedan ver los resultados. O si yo le puedo decir, yo también le puedo decir, mostrar los resultados a los estudiantes después de su respuesta. Es decir, que de forma inmediata se los muestre. Una vez cada uno de los estudiantes elija un grupo. También le puedo decir, no publicar los resultados a los estudiantes. Pero esto pues no tendría sentido porque si yo los voy a poner, desde la intencionalidad de la actividad, para que cada uno de ellos elija su grupo, pues obviamente lo importante es que ellos siempre vean los resultados, ¿cierto? Siempre le vamos a resultados a los estudiantes, entonces elegimos esta. Luego entonces vamos a ir a la opción de privacidad de los resultados. En privacidad de los resultados vamos a elegir que siempre se le publiquen los resultados completos y se muestren los nombres de los estudiantes y sus elecciones, para que ellos puedan saber en qué equipo quedaron y también con qué compañeros quedaron. ¿sí? Bueno, luego vamos entonces a tener la siguiente opción que dice permitir modificar la elección. Profe, esto ya va a quedar, digamos, como muy a criterio de ustedes, porque ya cada uno de ustedes puede decidir según la intencionalidad de su actividad si quieren que el estudiante eh, modifique la elección de su grupo, es decir, que se cambie de grupo, o ustedes no van a permitir que eso suceda. En este caso, pues, eh, yo le voy a decir que sí, para que se pueda ver, pues, como más ese, ese resultado. Bueno. Luego, entonces, vamos a tener, eh, mostrar eh, una columna a los estudiantes que no han respondido. Yo siempre recomiendo que lo dejemos en sí. ¿Por qué? Porque los estudiantes que no han dado respuesta, eh, me van a quedar a mí en una columna como profesor para yo poder ver qué es lo, cuáles estudiantes son los que no se han, eh, digamos, a, adherido a algún grupo y me pueda, yo, pues, yo les pueda generar una alerta temprana. Les pueda decir, eh, estudiantes, les pueda, digamos, una vez los vea, desde aquí de participantes, puedo enviarles un mensajito en el cual les diga, eh, estimados estudiantes, recuerden que tenemos pues esta... Eh, actividad pendiente, ¿listo? Bueno, eh, luego entonces vamos eh, a dejar esta opción en habilitar tal y cual como aparece, es decir, limitar el número de participantes permitidos, porque aquí es donde yo le voy a dar la limitación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo en este momento un grupo de 25 estudiantes y acabo de crear cinco grupos, entonces yo le voy a decir que me deje una limitación de máximo cinco estudiantes, ¿sí? Que es también lo que le estoy explicando acá en la descripción al estudiante para que sepa. Bien. Ahora, entonces, voy a hacer clic aquí en aplicar para todos los grupos. Tan pronto yo hago clic ahí en aplicar para todos los grupos, le voy a decir expandir todos los agrupamientos. Tan pronto le digo que los expanda, vengo y los selecciono y le voy a decir entonces a añadir grupos. Aquí en este caso ya estoy diciéndole que el grupo 1 va a ser de 5 estudiantes, el grupo 2 de 5, el grupo 3 de 5, el grupo 4 y así sucesivamente. Ok, bueno. Ahora, en esta opción eh, que tenemos entonces acá, vamos, eh, ya dimos pues aplicar a, a todos los grupos. Ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer clic en guardar cambios y regresar al grupo al curso, perdón. Él entonces hace un proceso de guardar los cambios y regresar al curso y yo vuelvo y entro a esta herramienta de equipos de trabajo. Ahora ustedes van a ver qué es lo que me va a mostrar. Ya me está mostrando que el grupo 1 se puede tiene una capacidad reservada de 5 estudiantes y lo mismo para el resto. Entonces ya pueden decir los estudiantes matricularme en este curso, ¿sí? Y así es entonces cómo hacemos la configuración de esa, de esa creación de los grupos automáticos y cómo entonces voy a retirar o voy a agregar eh, unos nuevos grupos. Ahora, puede suceder que por algún motivo, vamos a suponer, partamos de este supuesto, ah, bueno, empezamos el, el curso la semana pasada, pero resulta, y éramos 20, 20, teníamos pues 20 estudiantes en este curso, pero resulta que a la siguiente semana pues entraron otros estudiantes eh, y yo debo entonces crear otro grupo, ya no solamente van a ser eh, 20 estudiantes, 20, 25 estudiantes, sino que van a ser 30, entraron otros 5, entonces para yo poder crear un nuevo grupo me vuelvo a participantes, vuelvo a la opción de grupos y aquí entonces es donde yo ya puedo realizar la creación de ese, de ese nuevo grupo, ¿sí? Yo puedo crear un nuevo grupo y ese nuevo grupo entonces es el que ya va a empezar a, a digamos, pues como a, a funcionar con los nuevos estudiantes. Entonces le digo crear grupo y aquí yo ya empiezo a crear un grupo nuevo, ¿sí? Para que ese eh, grupo pueda entonces estar realizando ese trabajo de, de esos nuevos Estudiantes que van a ingresar. Entonces, si lo que yo. Vamos a, vamos a tomar este grupo y vamos a decirle agregar estudiantes. Yo quisiera eh, que esto, pues, lo pudiéramos ver en tiempo real. Ya le voy a decir aquí. Le voy a decir aquí. Eh, regresar a los grupos. Aquí en este momento acabo de elegir para el grupo 1 4 estudiantes. Vamos a ver si acá me hace. Me lo muestra. Eh. En, en, los, en estos grupos, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes puedan ver? Ah, bueno, entonces, miren. Aquí ya lo ve. O sea, esto no quiere decir que ustedes lo van a hacer. Yo lo acabo de hacer es porque como no tengo estudiantes reales que quieran entrar a estos grupos, ¿cierto? Entonces, yo lo estoy haciendo por aquí manualmente para que ustedes vean cómo es el resultado de esos grupos. Aquí estoy en grupo 2. Le voy a decir a este grupo que añada, vamos a agregarle otros usuarios, por ejemplo, del 16 al 19. Le digo entonces agregar, eh, le voy a decir entonces regresar a los grupos y aquí ya tengo dos. Entonces miren que yo lo estoy haciendo por aquí pero no quieren que ustedes lo van a hacer porque recuerden que la idea es que los estudiantes elijan los grupos de forma eh, individual, o sea que ellos puedan hacer su propia elección, pero en caso tal de que ustedes lo quisieran hacer así manualmente pues ya saben que vienen y eligen, pues, a los estudiantes, ¿cierto? Desde acá, si ustedes lo quieren hacer manualmente. Pero yo recomiendo que, digamos, como para darle a la um, actividad y también al estudiante como más libertad, pues, dejemos que el estudiante sea el que elija sus grupos. Pues, es mi recomendación, no quiere decir que sea una regla, ¿cierto? Entonces, miren que aquí yo ya tengo, que en el grupo 1 tengo 4 estudiantes de 5 y en el grupo 2 tengo 4 estudiantes de 5. ¿Cómo yo sé cuáles son los estudiantes que ya se inscribieron acá y acá? Entonces, vengo y le digo ver las ocho respuestas que tengo. Entonces, me va a mostrar que el estudiante 11 al estudiante 14 están en el grupo 1. El estudiante 16 al estudiante 19 están en el grupo 2. Y me está mostrando la, la columna que a, ahorita configuramos en la cual decimos que no hay respuesta del parte del estudiante. Entonces, como no hay respuesta de parte del estudiante, esto a mí me permite generar una alarma ¿sí? o una alerta temprana. ¿Quiénes son? ver, es el estudiante 15, el 20, el 21, el 23. Entonces, yo puedo venirme para participantes y a esos estudiantes los puedo, los puedo seleccionar el 20, el 21, el 23, el 35, el 47, el 48 y los demás que sean, que todavía no estén conformando los grupos, y voy a elegir una acción, que es enviar un mensaje. Cuando yo envío el mensaje por acá y les digo, pues, cordial saludo, estimados estudiantes, les quiero compartir que ustedes aún no han elegido el grupo para la realización de tal actividad y que es muy importante, pues, que lo hagan para poderla llevar a cabo. Cuando le digo enviarme ese mensaje, me lo va a enviar a esas seis personas o a las que yo haya seleccionado previamente el listado de participantes. Hago clic en enviar el mensaje y de forma inmediata, entonces, va a llegar el mensaje a este espacio. O también puedo, si veo que digamos las situaciones de premura, que el estudiante necesita eh, rápidamente conectarse o agregarse a un grupo, entonces vengo y tomo los correos y les puedo escribir un correo institucional desde mi correo de profesor de la institución. Bueno, entonces esto es lo que tenemos para esa herramienta de crear grupos automáticos. Vamos entonces a repasar este concepto. Vengo a participantes, primer paso. Segundo paso, hago clic en grupos. En grupos hago clic en creación de grupos automáticamente. Hago la configuración, dependiendo entonces del número de grupos que quiera crear, también dependiendo de mi intencionalidad eh, con la actividad. Eh, una vez entonces Creo todo ese grupo, regreso, una vez ya los creé, regreso a la pestaña donde tengo mmm, la herramienta de elección de grupo, que aquí la estamos llamando de equ equipos para para trabajos. Ahora, vamos a suponer que esta herramienta no estuviera. Si esta herramienta no estuviera, como les decía al principio, por defecto ya vienen todas las aulas de, de Mariacano Virtual, entonces vengo aquí. Y desde aquí entonces la puedo crear y le puedo dar un nombre. El nombre de la, de la herramienta normalmente puede ser el nombre, es un nombre técnico de selección de grupo Aquí está el nombre equipos de trabajo. Yo le puedo poner equipos de trabajo, grupos de trabajo, grupos de trabajo para el momento 1 para el momento 2 para el momento 3 ¿sí? bueno, Entonces, por defecto ya sabemos que está aquí en comunicando. Bueno, ahora entonces esto nos da paso eh, a nuestro segundo tema. Ya aprendimos cómo se crean los grupos automáticamente, cómo agrego o quito grupos, eh, perdón, cómo agrego o quito usuarios en esos grupos, ya sabemos que vuelvo acá, bien sea para agregar o quitar, eh, pero como yo le di al estudiante aquí la oportunidad de que él eh, se pudiera cambiar de grupo en caso tal de que él quisiera entonces ahí no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? En permitir modificar la elección del grupo, que se lo dimos aquí. Voy a volver allá para que lo veamos. Yo siempre recomiendo que esta opción eh, se deje activa, por si el estudiante por algún motivo no quiere seguir con ese equipo, porque tuvo inconvenientes, porque el equipo de pronto no aparece para reunirse, porque tuvo, eh, digamos, un percance con alguno de los compañeros o cualquier tipo de situación, entonces, el solito se pueda modificar y puede aplicar a cualquiera de los otros grupos que estén creados. Bien. Ahora entonces vamos a validar nuestro segundo tema, que es eh, la elección de grupos para entrega de actividades por tareas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Yo voy a cancelar porque obviamente no voy a modificar ninguna de las acciones o de las eh, propiedades que tiene este instrumento, perdón, esta herramienta de elección de grupos. Y lo que voy a hacer entonces en este momento es, dependiendo de donde yo quiera, en el contenido de mi asignatura, que se presente la, la actividad para trabajar en equipo, bien sea en la unidad 1, en la unidad 2 o en la unidad 3. Entonces, yo voy a elegir, en este caso voy a decir que sea la unidad número 1. Y aquí voy a crear entonces una tarea. Esta tarea la voy entonces a llamar actividad, vamos a suponer que la primera, porque es en la unidad 1, ¿cierto? Actividad 1, voy a colocar entonces el nombre de la actividad, Y siempre nosotros recomendamos que, por favor, ustedes coloquen el porcentaje que vale la actividad. Aquí no va a tener esto ni infer ninguna inferencia, ni en el libro de calificaciones, que fue la herramienta que ustedes vieron en la semana anterior en el webinar con Dubis sobre la parte de la configuración del libro de calificaciones. No va a tener ninguna inferencia, sino que simplemente es para mencionar. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, vale el 17.5% esta actividad, ¿cierto? Aquí, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a venir y voy a dar, si considero necesario, las instrucciones. Por lo general, nosotros recomendamos que sean las instrucciones que ya vienen de forma eh, prescrita en las, en las diferentes asignaturas, en las aulas de Maracano Virtual, ¿cierto? Entonces, aquí van a estar las orientaciones iniciales de esa actividad, que por lo general es el objetivo de la actividad. A ver, objetivo de la actividad, de objetivo, y aquí hay pues como una orientación de qué es lo que se debe desarrollar, casi siempre es así. Y aquí, ¿qué es lo que yo debo agregar? Aquí lo que yo debo agregar es el formato. Yo voy a abrir por acá eh, el formato que utilizamos para los cursos de UPV virtual, eh, perdón, para los cursos de Mariacano virtual, y es el siguiente, miren. Dentro de los, de los formatos que manejamos, tenemos el formato de evidenciando mi aprendizaje. Es muy probable que cada uno de ustedes ya tenga este formato en sus diferentes eh, cursos, ¿cierto? ¿Qué hay acá? Aquí lo que hay es eh, las instrucciones para poderlo construir. En caso tal de que ustedes no tengan la actividad construida, pueden utilizar este formato y realizar entonces eh, esa construcción de esa actividad, eh, Les voy a mostrar pues, un ejemplo que tenemos de la actividad de, de evidenciando mi aprendizaje, es decir, cómo quedaría el formato inicial. En este formato entonces ya tendríamos el nombre de la unidad, el nombre de la actividad, el objetivo al cual está apuntando la actividad, el nombre de la asignatura, cómo evidencio el aprendizaje de la unidad, los parámetros, eh, cuáles son las características de presentación de la evidencia, cuál es el tipo de archivo a entregar y por qué medio o por dónde o herramienta o recurso de la plataforma Mariacano Virtual se va a entregar. Igual con su respectiva rúbrica, eh, porque es muy importante que se tenga pues, eh, obviamente la rúbrica para que el estudiante pueda conocer de forma muy transparente y no solamente, sino, no solamente el estudiante sino también el docente porque el profesor eh, va a conocer cuáles son los criterios sobre, el cual, sobre los cuales debe de evaluar esta actividad del estudiante y el estudiante también va a conocer cuáles son esos criterios sobre los cuales lo van a evaluar. Entonces esto es un instrumento que brinda muchísima transparencia eh, y muchísima claridad al momento de realizar una actividad. ¿Okay? Bueno. Ahora entonces, eh, vuelvo acá. A la plataforma lo pongo acá, lo suelto. Ya ustedes saben la disponibilidad, cómo es que esa disponibilidad se debe marcar, ¿cierto? Y luego entonces lo que yo voy a hacer es que voy a, a validar eh, hasta de, a partir de qué fecha se entrega, eh, cuál es la fecha límite, que me recuerde calificar si es posible, y aquí yo voy a, voy a decir si le voy a permitir archivos eh, enviados o adjuntos, textos en línea, el número de archivos máximo, cuál es el máximo eh, que van a tener pues, los estudiantes para enviar de carga de su archivo, que van a ser, digamos, eh, hasta 250 megas, ¿cierto? Bueno, ahora entonces, para poder decir que es por grupo, voy a hacer clic aquí, configuración de entrega de grupo. Si yo lo dejo en no, entonces no va a haber una activación de los grupos que acabo de crear. Pero si yo le digo sí, sí va a haber esa activación. Ahora, ¿qué más sigue entonces acá? Dice, ¿se requiere entregar por grupo? Sí. ¿Se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega? Le vamos a decir que sí. ¿Por qué le vamos a decir que sí? Porque esta es la opción que nos va a permitir a nosotros que le digamos desde la actividad al estudiante ¿cierto? vuelvo acá al ejemplo perdón, vuelvo acá al ejemplo en este ejemplo que le digamos al estudiante, le estamos diciendo por ejemplo que la estrategia de conformación eh, de equipos de trabajo va a ser máximo de tres integrantes o tres personas ¿cierto? y que entonces para hacer ese envío van a elegir a un representante, le vamos a decir, ah no, para hacer el envío el representante de cada grupo debe subir este archivo a través del buzón de tareas. Entonces, cuando estoy en la plataforma y le digo que se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, y le digo que sí, esto va a permitir entonces que las calificaciones queden de forma... Eh, se repliquen las calificaciones. No solamente va a quedar calificado el, el estudiante que entrega, sino también los estudiantes que hacen parte de ese equipo. Bien. Aquí esta siempre la voy a dejar en no, se requiere que todos los miembros del equipo entreguen. No, no tendría sentido si vamos a hacer una actividad que sea en equipo, pues que todos entreguen. Por aquí, obviamente, hacemos entonces esa eh, acotación. Aquí vamos a ir entonces al agrupamiento para los grupos. ¿Qué voy a hacer? Voy a relacionar. Todos estos son los que hemos creado en esta aula de prueba en la que yo estoy anteriormente. Pero recuerden que a este último que acabo de crear para poder mostrarles a ustedes este ejemplo, hacerles esta transferencia, yo creé grupo de trabajo del momento 1. Entonces, voy a hacer clic aquí. Cuando hago clic aquí en el grupo de trabajo del momento 1, ya entonces me vengo a calificación. En calificación debo verificar entonces que yo sí si tenga la escala, que obviamente eh, va a ser una escala de un dígito, la escala de competencias por defecto, el decimal o de aprobación. Y ya tengo que validar entonces las categorías. Recuerden que eh, en, la en el anterior webinar les enseñamos cómo era el proceso de realizar estas categorías. Yo entonces coloco esa actividad en la categoría y ya entonces hago toda la configuración respectiva que hago normalmente para una actividad tipo individual. Ya entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es que voy a hacer clic en guardar cambios y regresar al curso. Así es entonces como ya voy avanzando en nuestro segundo tema, que es la entrega de actividades por grupos en la opción de tareas. Aquí ya me queda entonces esa actividad. Recuerden que esta opción que tenemos acá es una opción eh, simple eh, del 17.5%, simplemente es un texto, no tiene injerencia en las, las notas. Bien, ahora entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que voy a realizar ya nuestro último tema de la noche, que sería cómo voy a configurar entonces, por ejemplo, un foro, ¿sí? Para que ese foro eh, sea a nivel grupal. Bien. Eh, venimos entonces acá a la parte en la que tenemos eh, las herramientas, elegimos el foro, elegimos el foro le vamos a dar entonces en este caso también el nombre al, al foro, va a ser foro de debate, podemos colocar por ejemplo actividad 2, actividad 2, el nombre de actividad, foro de debate, el valor, vamos a suponer que es otro 17.5%. Esto es un supuesto, porque ya saben que tengo una actividad de 17.5%. Entonces, pues no puedo colocar dos que me valgan en ese momento, 17.5 y 17.5, porque ahí ya tengo entonces prácticamente un 35% y no va a ser entonces lógico. Aquí voy a colocar las eh, indicaciones, que son las indicaciones que por lo general se presentan eh, en, de forma prescrita, que ya están prescritas, ustedes también la pueden tomar o las indicaciones que ustedes consideren necesarias para eh, realizar esta actividad. ¿Listo? Bueno, ahora entonces lo que yo voy a hacer es que me voy a venir para acá espérenme un momento entonces voy a, voy a elegir qué tipo de foro es el que yo quiero eh, en este momento digamos eh, de, dependiendo de la intencionalidad, ¿cierto? Ah, bueno, yo quiero un foro que sea un foro tipo eh, debate sencillo, donde cada persona va a plantear un tema, ¿cierto? Pero si yo elijo cada persona plantea un tema, no sería lógico. ¿Por qué? Porque aquí es donde yo tengo que entender que es una actividad como, grupal. Como es una actividad grupal, entonces. Eh, yo no puedo elegir esta opción. Puedo elegir o debate sencillo o un foro estándar, eh, preguntas y respuestas no, no sería pues como lo más coherente o un foro de uso general. Entonces, en este caso lo voy a dejar en un foro de uso general. Ahora entonces lo que voy a hacer es que me van a ir a los ajustes comunes del módulo. ¿sí? Y en los ajustes comunes del módulo le voy a dar entonces a la opción eh, que yo tengo acá de disponibilidad, voy a decirle entonces, Mostrar la página en el curso. Esto es importante que esté ahí. No necesito colocarle un número. Aquí entonces le voy a decir eh, cuáles son los, los grupos que, que quiero. Le voy a decir entonces que sean grupos separados eh, o le puedo decir también que sean grupos visibles. Eh, a ver, validemos. También le puedo decir entonces que sean grupos visibles. En este caso, los grupos visibles que ya tengo y que se han creado, ¿cierto? Es decir, yo ya tengo unos grupos que creé de forma previa y que se llaman grupos de trabajo el momento 1. Seguimos partiendo de que esto es el eh, grupo de trabajo el momento 1. O sea, con lo que yo configuré en el momento de, eh, en la pestaña comunicándome en la herramienta de elección de grupo. Ahora le voy a decir entonces una vez yo ya tengo acá los, los grupos visibles o separados, puedo elegir cualquiera de las dos, le voy a decir entonces añadir restricción de acceso por grupo, sí porque en este caso, miren, si yo elijo añadir la restricción de accesos por grupo, eh, por el agrupamiento, ya entonces lo que yo voy a tener es que al momento de trabajar en el foro, le digo guardar cambios, y al momento de que el estudiante venga, y elija el foro de debate, ¿sí? Elija el foro de debate, él puede venir y elegir cuál es el grupo que él quiere. También se pueden comunicar todos. Ahora, me voy a regresar para que miremos qué pasó. Como yo le dije aquí que fuera eh, por grupos, ¿cierto? Por grupos separados. Eh, ¿Qué sucede? Sucede que todavía yo no tengo todos los grupos conformados por los estudiantes. ¿A qué me refiero? Voy a volver acá, a Comunicándome, y recuerden que aquí, en la opción de equipos de trabajo, cuando yo le digo ver las visualizaciones, aún todavía no tengo todos los grupos conformados. Por eso es importante que dejemos activada esta columnita, la primera, porque si yo tengo una actividad, por ejemplo, como el foro, entonces yo le tengo que mandar esa alerta temprana a los estudiantes para que ellos se puedan, conecta, eh, se puedan perdón, agregar, a uno de los grupos, lo puedan seleccionar y una vez se agreguen ahí, entonces ya ellos puedan, eh, ya, se pueda, ya se nos puedan nosotros activar el foro. Me voy a regresar a la unidad 1 que es donde tenemos el foro y voy a hacer clic de nuevo acá en editar los ajustes. Vamos a ver qué pasa cuando yo, desde eh, la opción de ajustes comunes al módulo, ya no le digo que sean grupos separados, sino grupos visibles. Y vuelvo entonces y le digo guardar cambios y regresar al curso. Aquí voy a observar que cuando le digo los grupos visibles, dice no, es, no está disponible hasta que se pertenezca al agrupamiento. Es importante que ya todos los estudiantes puedan estar entonces en este, en este grupo de trabajo creado. Por eso es importante esa primera columnita. Sin embargo, vamos a validar entonces qué puede pasar. Cuando un estudiante ingresa, Puede igual elegir su grupo, ¿sí? Los grupos que nosotros ya tenemos en este momento validados, pues que tienen estudiantes son el grupo 1 y el grupo 2. Cuando hagan aquí clic los estudiantes, entonces estos grupos ya están visibles. ¿Por qué estos ya están visibles? Porque estos grupos ya son los que tienen los estudiantes, ¿cierto? Ahora, entonces, ellos pueden hacer clic normalmente en añadir un nuevo debate, por ejemplo, participación, De la actividad 1. Y aquí van entonces a colocar su participación, el mensaje que ellos quieran colocar y le decimos enviar al foro. Tan pronto hacemos esto, entonces miren que ya. Eh, Paola, ¿cierto? Acaba de escribirle al grupo número 1. Y si le quiero escribir al grupo 2, al 3, al 4 y al 5, también hago lo mismo. Elijo el grupo y yo como profesor, por aquí les puedo escribir. Y también. Obviamente el, los estudiantes que estén en el grupo 1, en el grupo 2, en el grupo 3 y 4 y 5 también van a poder entonces realizar esa escritura, ¿cierto? Van a poder realizar esa escritura eligiendo cuál es entonces su respectivo su respectivo grupo. Entonces, profes, ¿qué tenemos hasta aquí hasta el momento? Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos la creación de los diferentes eh, grupos de forma automática. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Ya hemos creado aquí entonces los grupos de forma automática, ya sabemos cómo vamos a realizar nosotros este proceso, que es simplemente eh, venir a la opción de participantes, en la opción de participantes elijo la opción de grupos, en la opción de grupos entonces digo agregar los grupos automáticamente y hago la configuración que les mostré ahora. Una vez hago esa configuración, me voy a devolver a la pestaña de comunicándome, que es donde tengo la herramienta de equipos de trabajo, hago clic en equipos de trabajo, la configuro, ¿sí? si no la tengo, por algún motivo la eliminé. Eh, yo como profesor no sabía bien cómo utilizar esta herramienta, eh, y yo la eliminé, o la puse por aquí dentro de la unidad 1, 2 o 3, o la necesito dentro de la unidad 1, 2 o 3, entonces ya sé que vengo a el botón mágico de, de la plataforma Mariacano y elijo la, elección, la herramienta de elección de grupo. Luego entonces, después de que ya la tengo creada, si no la tengo creada, lo que acabo de crear aquí se me va a quedar sin actividad porque los estudiantes no van a tener por dónde conformar el grupo. Entonces luego van a venir acá, voy a venir acá después de que lo cree o si ya lo tengo creada, la que tengo creada, le digo editar ajustes. Y en editar ajustes entonces ya empiezo a editar todos los ajustes y las propiedades que vimos ahora. Obviamente no puedo dejar de añadir los que me queden pasaditos a este lado. Los grupos disponibles son estos, pero puede que yo tenga cinco grupos disponibles y que solamente tenga la necesidad de activar tres. Entonces, si los quiero activar todos los selecciono y le digo añadir grupos. Una vez ya tengo, tengo añadidos los grupos y ya tengo todo esto configurado, le digo guardar cambios y reiniciar el curso. Y es así entonces como ya los estudiantes pueden venir y realizar sus elecciones de equipos, de grupos, veo las respuestas, aquí veo quiénes están, recuerden siempre dejar habilitada la columna que nos va a permitir conocer cuáles son esos diferentes eh, estudiantes que no se han eh, agregado a ningún grupo y que debo enviarles una... Eh, alerta temprana para que lo puedan hacer. Ahora, después de que ya tengo conformados los grupos en esos dos pasos, participantes y por comunicándome en, eh, en la herramienta de equipos de trabajo, vengo entonces a la unidad de la asignatura, en este caso yo lo hice en la 1, coloqué una tarea, ¿sí? esa tarea la configuré para que me aparezcan los grupos, que es lo que hice como digamos un poco diferente, me vine para la configuración de entrega por grupo y activé entregas grupo sí, requiere formar parte de un grupo también y elijo, obviamente, cuál fue el nombre que yo le di a ese agrupamiento, ¿ok? Después de que hago esto, entonces vengo y hago otra vez clic en guardar cambios y regresar al curso. Yo voy a hacer clic en, en cancelar porque ya la tengo acá. Listo. Y... A eso mismo entonces hago para el foro, aquí yo ya tengo claridad cómo es que el estudiante que es el representante de un equipo va a venir y me va a enviar esa tarea, ¿cierto? Me va a hacer el envío de esa tarea, él va a elegir cuáles son los, cuál es su grupo, va a enviar la tarea y la nota que yo le coloque al estudiante representante va a ser la misma nota que se va a replicar en el centro de calificaciones para todos los demás estudiantes que están en ese grupo, ¿ok? Bueno. Luego, para lo que es entonces el, el foro, que es la otra herramienta, lo que yo voy a venir y voy a hacer es clic en el botón mágico de la plataforma Mariacano Virtual, elijo la herramienta de foro y creo mi foro. Pero tengo que tener en cuenta que todos los estudiantes ya deben de estar en este momento trabajando en su, eh, en su adición al grupo, ya ellos tienen que hacer su adición al grupo, se ven. Eh, Inscribir a uno de los grupos de los equipos y ya entonces se pueda activar esta opción, ¿ok? Bueno, profesor, digamos que de esta forma es como podemos trabajar esta herramienta. Quiero saber entonces si ustedes tienen alguna duda o tienen alguna inquietud para que demos paso entonces a la apertura de los micrófonos. Eh, bueno, aquí la profe Osiris tiene una duda dice, hola, durante el semestre yo puedo dejar los grupos como... A ver, yo veo que es que no alcanzo como a leer muy bien acá. Bueno, dice la profe Osiris. Hola, durante el semestre yo puedo dejar los grupos como se formaron, pero si hay algún problema con uno de los integrantes, puedo ajustar el integrante a otro grupo. Profe, sí, recuerda que dentro de las opciones eh, que acabamos de ver está la opción que le demos la libertad al, profe, eh, perdón, al estudiante de que él pueda cambiar su elección de grupo. Si tú le dices que no, tú debes de ir y hacerlo manualmente, ¿sí? Si tú le dices, ah, no, estu estimado estudiante, usted no va a tener, una vez elija el grupo, usted ya no va a tener opción de realizar ese cambio. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer, profe? Vienes a los participantes, en caso tal de que le digas que no, vienes a grupos, eliges el grupo donde está el estudiante y a este le voy a decir entonces que lo quite, ¿sí? Cuando yo le digo que lo quite, ya entonces él me lo va a retirar del grupo. ¿Sí? Por eso es muy importante que eh, tengamos claridad en la configuración de esa herramienta. Yo lo puedo entonces retirar por acá. Ya lo retiro y ya quedo retirado. Pero es muy importante que tengamos la claridad de que de la, la misma herramienta a nosotros como profesores nos va a facilitar la tarea. Que sea el mismo estudiante el que decida en cuál grupo quiere estar. Claro que poner límites, ¿no? Es decir, vamos a suponer que el estudiante eh, se adhirió al equipo 1, ¿sí? Está conformando el equipo 1. Pero eh, apenas, digamos, vamos a suponer que el estudiante no participó. Entonces, el estudiante, los otros estudiantes le dicen, ah, no, usted no participó, no lo vamos a poner en el trabajo. Entonces, el estudiante, de forma inmediata, se cambia a otro grupo. Claro, obviamente todo tiene, digamos, como su riesgo pero por eso desde la construcción misma de la actividad, desde la intencionalidad de la actividad, se le deben decir al, estu a la al estudiante en los parámetros cuál es la regla de juego eh, en caso tal de que decidamos que el estudiante va a tener su propia, la propia posibilidad de la herramienta, de que se pueda agregar a un grupo o que se pueda cambiar, pueda cambiar su elección, ¿sí? Eh, Ah, bueno, Si esto fuera así, ¿qué pasaría con las notas del estudiante? Las notas van a quedar en el grupo que él estaba anteriormente, ¿cierto? Pero si por ejemplo, profe, sucede que el estudiante en un grupo sacó cero porque todos dijeron, volvamos al ejemplo, ah no, es que el estudiante, este, este compañero no participó, profe, entonces vamos a suponer que le pusimos un cero. ¿Qué pasa si ya luego entonces lo cambio de equipo? Y ahí sí trabaja, ya tú tienes, profe, que hacer la actualización de la nota porque entonces puede quedar ahí el cero. Es decir, la mitad del semestre estuvo en el grupo X y luego pasó al... Y luego pasó, bueno, me imagino que será otro grupo. ¿Qué pasa con eh, la nota? ¿Se conserva sí, la profe, nota que había? Es que tengo... qué pena, tengo la duda, así porque que... digamos... Yo siempre, a mí me gusta crear la herramienta desde el principio y yo pongo un trabajo durante todo sí. el semestre. Los muchachos pues lo, lo trabajan en, por fases y pues yo ya hice la configuración del grupo, así que pues súper bien. Pero este semestre se me ha presentado que la verdad como el grupo es tan grande, se me ha generado pues como problemas con, entre algunos estudiantes y ya yendo en la mitad del trabajo, ya que no es que están peleando, que no se están entendiendo, bueno. Entonces yo quiero saber si ese estudiante que estuvo en un grupo X durante las dos primeras entregas y luego yo lo paso al grupo Y porque pues él está peleando mucho allá y todo eso, quiero saber si él sigue conservando las notas normales que tenía en el previo grupo y luego se le actualizan solo las nuevas, porque como... Si él pasa, sí. por ejemplo, al grupo de obesidad y en obesidad habían sacado cinco, pero él había sacado tres en diabetes, yo quiero saber si él sigue conservando el tres de las primeras entregas sí. y luego. Sí. Ah, bueno, era eso. Exacto, probablemente ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que debe hacer la herramienta? Debe conservar la nota porque eso fue una actividad que ya pasó. Es decir, vamos a suponer que él desde el primero de septiembre hasta el 10 de septiembre estuvo con un equipo y ahí fue donde sacó tres en diabetes, ¿cierto? Pero resulta que pasó pues esta situación, pelearon, bueno, no se entendieron, eh, tuvieron algún eh, in inconveniente, algún impasse, entonces deciden que van a romper la relación de grupo. Entonces tú lo pasas, pero cuando tú lo pasas, ya sobre esa actividad ya tú no le puedes volver a calificar. Es decir, vamos a suponer que esta es la actividad de la diabetes, esta que yo creé aquí, esta. La actividad uno nombre, digo, supongamos que es actividad de la diabetes, con un valor de 7.5. Así aquí ya sacó 3, ya sacó 3. Y ya entonces él se va a cambiar para la segunda actividad, ¿cierto? Y en la segunda actividad todavía no hemos puesto nota. Se cambia para el, para el otro equipo y ahí sí trabaja bien, se entiende bien, es aceptado y toda la cosa. Aquí ya le queda otra nota. Porque recuerden que las notas se ponen es en relación de una actividad, un recurso una herramienta, llámese eh, tarea, llámese foro llámese cuestionario, llámese wiki o lo que sea que nosotros utilicemos desde acá, desde el botón mágico del Moodle y esto es lo que me relaciona a mí la nota, si aquí no hay actividad, no hay relación de nota cierto. entonces eso es lo que va a pasar pero vamos a suponer profe, que tú dices esta es la actividad de la diabetes aquí ya sacó tres pero tú lo vas a cambiar a un equipo y él te va a, volver a presentar esta actividad, entonces ahí la nota se te va a actualizar. ¿Sí me entiendes? Es decir, hay que, por ejemplo, si para que. Si fuera la misma actividad, ¿cierto? Pero si es otra no. Exacto. Ah, bueno. Si es otra no. Si es la misma actividad, la nota sí le va a cambiar. Porque si tú lo tenías en el grupo 1 y ese pasa al grupo 4 y ahí saca 5, el C3 le va a cambiar a 5. Pero si es con una actividad nueva, ahí no va a suceder nada. ¿Listo? Entonces, conservar las notas que había. Listo, profe. Ya creo que esto queda entonces eh, como con la respuesta que es cierto, profe. Osiris? te quedó claro. Bueno, profes, este tema no es un tema tan denso como los que hemos visto anteriormente, o en especial, bueno, profe, si, con todo gusto. O lo que hemos visto especialmente eh, en el primer webinar, donde estábamos haciendo el uso pedagógico de la herramienta Teams, que pues eran tantas herramientas que ustedes saben que tenemos acá, y pues que la idea era poder encontrar como esas equivalencias del Teams eh, para poder seguir utilizando la herramienta de forma activa, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes tengan alguna otra duda, si ustedes tengan alguna otra inquietud, para que las podamos responder en este momento. Hola, Pau, ¿cómo estás? Oh, hola, profe Andy, muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias. No, gracias a Dios, bien. No, mira, yo creo, de hecho, yo estaba esperando esta capacitación porque ya yo había intentado crearlos, pero, y de hecho, Joana me ayudó mucho en eso, pero yo sentía que tenía todavía algunas como algunas dudas sin embargo a sí. medida que tú fuiste haciéndola fui, fui creando la herramienta en el aula ah, qué sí sí y, y pude pues pude entender un poquito mejor eh, sin embargo yo creo que las preguntas y las dudas van a ir surgiendo a medida que no sé que entreguen porque es primera vez que yo voy sí. a utilizar esta herramienta entonces eh, yo pienso que por ahora todo está bastante claro Listo, mis profes. Entonces, profes, vean. Recuerden que obviamente eh, pues nosotros venimos y hacemos eh, una transferencia de conocimiento en este webinar, les mostramos cómo funciona determinada herramienta, pero no quiere decir que ya eso pues, a ustedes no les va a dar paso a dudas, inquietudes cuando lo implementen. Claro que va a pasar. Recuerden que tenemos la mesa de ayuda y ahí vamos a estar para poderles orientar en todo lo que ustedes requieran y necesiten. Ahora, yo quiero compartirles a ustedes este recurso, que probablemente en otras ocasiones ya se los he compartido, pero no estaría de más repetir. Aquí, en, cada vez que ustedes ingresan al aula de Mariacano Virtual, a la plataforma Mariacano Virtual, perdón, van a encontrar que todos ustedes están en esta aula de coaprendizaje. Si ustedes tienen en este momento el acceso o quieren validar para que de pronto si alguno de ustedes no está me indique y lo podamos matricular acá en esta aula, en esta aula, en esta pestaña de ampliando mi conocimiento, nosotros hemos dispuesto de unos recursos, ¿sí? de unas grabaciones de, como material de consulta que se llevaron a cabo a principio de este semestre para los profesores nuevos. Pero no quiere decir que sea única exclusivamente para profesores nuevos. Miren todo lo que hay aquí. Esto es un recurso que les va a ayudar a ustedes a fortalecer demasiado sus conocimientos. Grabaciones de las aplicaciones, de las capacitaciones de Mariacano Virtual para los profesores nuevos. Este es el primer encuentro ¿qué hablamos allí. ¿Cuáles fueron los temas? Fases del acompañamiento virtual, la estructura del aula. Este es el nombre del video y el nombre del, del, del tema de la capacitación y aquí están los videos de consulta. Nosotros desde Mariacano Virtual hemos dispuesto para ustedes un canal en YouTube donde están todos los recursos que ustedes necesiten para, digamos, realizar eh, de forma muy eficiente su actividad docente o su quehacer docente. Si dentro del canal de YouTube ustedes buscan y no encuentran, o vienen acá al aula de, de coaprendizaje y buscan y no encuentran, entonces se comunican con nosotros por la mesa de ayuda, ¿cierto? O obviamente pues no tienen que venir a hacer la búsqueda si ustedes necesitan la, la asesoría inmediata, por aquí estamos siempre. Entonces, estos son los videos tutoriales paso a paso que hemos creado para ustedes para que sepan cómo se hace cada una de estas tareas. Cómo se crea un recurso tipo carpeta y se les suben archivos dentro, cómo crear una actividad tipo foro, una actividad tipo tarea, una actividad tipo cuestionario, cómo enviar mensajes privados, cómo alimentar el calendario, programar y activar eventos, ¿sí? Entonces, aquí están, digamos que... Eh, los videos uno a uno de cada uno de estos temitas, que son como unos micro tutoriales Y aquí están las grabaciones del evento que se llevó a cabo con esos profesores. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Eh, obviamente el tema pues, de la transferencia y el uso de herramienta va a ser la misma, pero la diferencia está en que aquí está la dinámica con el profe, con la pregunta, con la inquietud que puede ser que algo que ustedes también tengan eh, o que quieran manifestar y aquí ya pueden encontrar la respuesta o si lo que ustedes necesitan es el proceso específico, paso a paso, de cómo se hace aquí está, entonces aquí está todo ¿cierto? por ejemplo, aquí también tenemos la herramienta de conformación de grupos herramienta de elección de grupos fue la que acabamos, la que acabamos de ver y cómo se configura para una tarea fue la que acabamos de ver ¿cuál va a ser la diferencia, digamos en este webinar en, en lo que no está aquí, para lo del foro es lo único que es diferente, ahora Miren que aquí tenemos una pestañita que se llama los webinars. Entonces, una vez nosotros terminemos todo este, eh, toda esta programación de capacitaciones con los webinars, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a entrar y nos vamos a poner aquí. Pero, el, digamos que el, donde ustedes deben de estar muy atentos es en estar ingresando al aula de coaprendizaje. Es un espacio dispuesto y creado desde Mariacano Virtual, realmente también desde la, desde la fundación de la institución, para que ustedes, los profesores, puedan ingresar y puedan eh, con, eh, consultar acá todo el material que hemos creado para ustedes. Está aquí, está en el canal de YouTube, tienen varias formas de consultarlo. Si ustedes de pronto no, no lo recuerdan, entonces, por ejemplo, voy a entrar acá. Acá en el canal de YouTube, en el canal eh, del SEAD, hacemos clic en, esta, en el nombre del canal ¿Y qué podemos hacer? Aquí podemos buscar. Por ejemplo, yo necesito algo relacionado con un foro, pero no sé, de qué, de de qué, no sé muy bien cómo explicar qué es lo que necesito. Entonces yo miro para el estudiante, cómo participar en un foro. Para el profesor, cómo crear una actividad. ¿sí? Recursos para el estudiante, mire todo lo que hay aquí. De ustedes incluso esto se lo pueden compartir a sus profesores. Espérenme, yo le quito esto el sonido y dejemos que pase. Eh, perdón, se lo pueden compartir a sus estudiantes Vamos a suponer, ah, bueno, yo tengo asignaturas de primer semestre, o yo tengo un estudiante que ingresó por primera vez a la, a la universidad y no tiene experiencia en la plataforma Cano, nunca ha llevado a cabo un proceso de aprendizaje mediado por tecnología, virtual o digital, entonces yo le puedo compartir esto para que él sepa cómo ingresar a Cano, cómo ingresar a AcademiaSoft, cómo eh, subir una tarea, cómo participar en un foro, y así él tenga más contexto y ustedes, digamos, no tengan que eh, hacer una repetición de temas que ya están acá. ¿cierto? Una repetición de temas que ya están acá no va a ser necesario. Pueden alimentarse de todos estos recursos. ¿okay? Bueno, profes, entonces, no siendo más, a todos ustedes les voy a pedir que por favor me ayuden con el diligenciamiento de la siguiente asistencia. En un momento, por favor, les voy a compartir este, este registro. Y se los voy a poner acá en el Teams. Perdón. Siempre se me activa esta ventanita. Ah, bueno, Juan Fernando nos está haciendo una pregunta. Juan Fer, cuéntanos. Paola, el ejemplo donde se puede encontrar el de de mi aprendizaje en Word. Juan Fer, pero, o sea, tú lo que quieres es el que te comparta el ejemplo. Te lo voy a compartir por acá entonces. Si eso es pues, lo que quiere dime si sí o si no, puedes prender tu micrófono adelante. Ok, listo. Entonces aquí te lo voy a compartir. Este es el ejemplo que tenemos. Por aquí lo puedo entonces enviar. Esperemos que cargue. Y también eh, les voy a compartir el formato que tiene las instrucciones en caso tal de que ustedes también lo quieran eh, tener y ustedes pues obviamente por algún motivo necesiten crear sus momentos sus actividades de evidencia de mi aprendizaje también lo puedan tener acá, listo, bueno ahora entonces voy a compartirles este formulario les voy a pedir a todos que por favor ingresen y vamos a elegir entonces en, en este caso vamos a elegir capacitación luego vamos a hacer clic en siguiente vamos a mirar entonces rol que desempeña, en este caso ustedes van a elegir profesor si es administrativo, si alguno de ustedes es administrativo, elige la dependencia o si no, coloca no soy administrativo. Si es profesor de la María Cano, cada uno de ustedes va a elegir el programa. Recuerden que este diligenciamiento es muy importante porque es lo que nos va a permitir tener clara la asistencia para poder realizar eh, la certificación. Así que si de pronto por algún motivo nos puede pasar algo, voy a decir esto, nos puede pasar que... Alguno, con todo gusto, Juan, alguno de ustedes se conectó y, y hace lo mismo el estudiante, se fue a ver televisión o de pronto se ausentó, está presente, ausente y no llena esto, pero usted dice que sí estuvo, pero si usted no nos llena esta, no diligenciamos esta um, registro de asistencia, pues no vamos a poder tener, digamos, como esa, eh, esa evidencia. Eh, administrativo, si es profesor, elijo hijo, entonces el programa. Elijo la facultad a la que pertenezco, ¿cierto? La facultad, la sede a la que pertenezco, Medellín, Cali, Popayán, Neiva o externo a la institución. Vamos entonces en este caso a elegir el tipo de la capacitación que va a ser estrategias didácticas para mariacano virtual. Vamos a escribir el nombre de la capacitación, que ya se los voy a compartir en este mismo instante. Deme un momento, por favor, lo tomo de acá de la presentación. Lo voy a tomar de aquí. Deme un segundo. Que es configurar herramientas de elección de grupo en las aulas de mariacano virtual? Se los voy a pegar acá, profes, para ah, que les no quede... Ah, listo, Joa. Muchas gracias. Dale, dale. Bueno, entonces ya yo ahí lo pegó para que ustedes entonces lo puedan tomar. Y continuemos entonces con eh, modalidad obviamente virtual en la que se llevó a cabo esta capacitación. Van a colocar sus nombres completos, sus apellidos completos, la fecha de hoy y vamos a colocar la hora, que en este caso pues eh, iniciamos a las 6 de la tarde y vamos a colocar una hora y media, aunque es una hora y quince, pero no tengo de hora y quince. Te vamos a poner una horita y media, por favor. En el moderador vamos a colocar Paola Andrea Quintero Aguilar. Aquí no vamos a colocar la URL hoy porque esto solo aplica para capacitaciones en autores de contenido. Vamos a colocar autorizo el manejo de datos personal de la Fundación María Cano. Ya ustedes deciden si sí o si no. Y si las orientaciones, obviamente, y las explicaciones que recibieron fueron claras y comprensibles, entonces ustedes van a poner una estrellita si no, dos y medio, medio, tres más o menos, cuatro, pues de pronto, y cinco sí. Muy bueno, fue pues excelente. Y vamos a hacer clic entonces en enviar. Listo, profes. Entonces, eh, muchas gracias a ustedes, a la profe Osiris también, muchas gracias que nos está escribiendo por acá. Y muchas gracias a todos ustedes por compartir eh, este espacio con nosotros, eh, por obviamente querer crecer desde su quehacer docente. Y créanme que todas las dudas e inquietudes que tengan más adelante las podemos entonces eh, estar eh, eh, solucionando por medio de María Cano Virtual. ¿Les parece? Bueno, voy a tener ya la grabación, profes.